Ay, espero que esto haya mejorado porque ayer esto estuvo malo, malo, malo, malo. ¡Oh! Cosas caras, me han regalado un eye concentrate. Bueno, que me están diciendo vieja, es un concentrado para debajo de los ojos, pero este es del mejor, mis amores, de La Mer. Y tú, vete a ver el video nuevo.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 Vamos a estar conociendo mi colección de Judith Lieber Les cuento un poquito sobre Judith Lieber Judith es, Lieber es... Judith Liver es una diseñadora húngaro-americana, mis amores Ella nació en Budapest, una de mis ciudades favoritas Amo, amo Budapest Para mí es una de las ciudades más hermosas que hay De hecho, Katy Perry firmó... ¿Dónde lo firmó? Sí, yo creo que fue ahí Ella grabó el video de... Fireworks. El hecho es que ella lo grabó ahí porque de verdad que es una ciudad hermosa. Ella nació en Budapest en una familia judía en el 1921. Desafortunadamente ella tuvo que huir por todo lo que pasó con los nazis. Y de hecho estuve leyendo que ella vivió hasta en un basement con otras 60 personas cuando estaban escondidos. Ella conoce a su esposo, era un militar que estaba en Europa cuando... Gracias a Dios ya liberan a todos los judíos Y ahí se conocen, ahí surge el amor Y bueno, ella se viene a vivir con él para los Estados Unidos Y aquí en el 1963 funda su marca de Judith Lieber Con todo lo que son carteras, con todo lo que son eh, accesorios Es muy conocida por los brillitos, por los Swarovski De hecho, muchas primeras damas han utilizado sus carteras ¿no? Y, y es sumamente, sumamente elegante y un dato interesante y un poco como que romántico también. Mis amores, Judith Lieber muere en el 2018 unas horas después de su esposo. Es decir, era como que ellos querían estar así juntos para siempre. Y bueno, se les cumplió. Ella muere unas horas después de él. Nos ha dejado un legado hermoso, hermoso. Y hoy yo quiero compartir con ustedes mi hermosa, colección Es bien pequeñita De hecho, estaba leyendo que hay una coleccionista de Judith Lieber Que tiene unas 300 Judith Liver Yo creo que yo tengo unas 300, pero sería de Louis Vuitton Yo creo que Louis Vuitton debo tener más de 300 carteras De Judith Liver todavía no tengo esa cantidad Espero llegar algún día Pero al momento no he llegado Mi primera cartera, mis amores Yo les he comentado sobre ella Es el cupcake, es el cupcake famoso Esta cartera yo la quería en mi boda, yo la quería en mi boda Y bueno, estuvo ahí Y es el famoso cupcake ¡Tarán! Y aquí está mis amores Esta fue mi primera Judith Liver. Yo no les puedo explicar la emoción Que yo tuve cuando a mí Me dieron esta cartera, esta cartera la tengo Hace 8 años, no. ¿Cuánto tiempo llevo casada? La tengo hace 6 años O sea, mi colección de Judith Liver Empezó como quien dice, el otro día Por eso tengo que agrandarla, ok Puchi Mami, luego que me ayude también Esta carterita, mis amores, miren, se abre por acá ¡Tarán! Miren, aquí lo que me cabe es más o menos El cariño que yo le tengo Aquí no te cabe absolutamente nada Bueno, mentira Cabe un pintagabio y en ese tiempo Cabía el celular este, el Razer ¿Mi Razer era de Nokia? Es que se abría abrí así Lo que sí les puedo decir es que tienen que tener mucho, pero que mucho cuidado con este tipo de cartera, mis amores Porque desafortunadamente la mía ya se está pelando por aquí atrás Estábamos hablándolo ahora con Dio Y es que yo creo que con el roce quizás de la ropa es muy, muy delicada La puedes llevar así con tu cadenita Normalmente yo la llevo así con la cadenita O entras la cadenita Adentro Y pues la llevas en la mano A mí me parece un poco incómodo llevarla así Por eso siempre la llevo con la cadenita Pero bueno, esta fue mi primera cartera Mi segunda cartera, mis amores No me acuerdo cuál fue, creo, si no mal recuerdo Fue la del de carruaje de Cenicienta ¡Tan! Y aquí está yo me enamoré de esta cartera cuando la vi que la estuvo utilizando Zendaya en el Met Gala, mis amores, cuando yo vi que ella estaba utilizando una Judith Leiber y aparte era un carruaje de mi princesa favorita Ustedes saben que es la Cenicienta Yo hice de todo para obtener esta cartera De hecho es de las carteras que más cara he pagado Normalmente las Judith Lieber cuestan entre unos 5 mil a 7 mil dólares Yo creo que pagué un poquitico más por ella Porque yo la quería en ese momento Lo único como les dije es que son muy muy delicadas Y pueden ver ahí a mí ya se me cayó este lacito De hecho esta cartera casi yo no la utilizo mis amores Y esta cartera en especial pues tiene Judith Lieber y dice por Disney Porque fue una colaboración obviamente con Disney Fue por los 70 años de la película de Cinderella Así que ahí tienes ese cuñito Y también trae una de las palomitas de Cenicienta Que le ayudó a hacer el vestido, ¿se acuerdan? Y aquí está mi lacito Que obviamente va pegado ahí Yo no me recuerdo si yo he tratado de pegarlo yo misma Yo he tratado de llamar a... Como que el servicio al cliente de Judith Liver. Ahora no he tenido como que muy buenas respuestas de ellos para no decir ninguna, así que por eso no la he querido pegar yo misma, porque no quiero como que la pieza esté tocada por mí y no por los expertos de estas carteras. y mi próxima Judith Liver, mis amores es estas papitas fritas ustedes saben que yo le sigo mucho la moda a mi querida Kim Kardashian, aunque yo no soy tan sexy como ella, pero hay piececitas de ella que a mí sí me gustan, y ella estuvo utilizando esta cartera con un vestido así como látex, súper sexy y a mí me encantó la cartera, obviamente el vestido no me lo compré, obviamente tiene rosado, así que por ahí ya me iba ganando, ustedes saben que yo con el rosado soy loca loca, es de mis carteras de Judith Lieber, miren, que tiene más espacios, aquí está la, la tarjetita de certificación déjenme ver si tengo el precio por aquí a ver cuánto me costó esta, miren, esta me costó $5,695 costó esta French fries se llama Yo creo que esta cartera Cuando yo tenía el iPhone Que era más pequeñito Sí me entraba aquí Y esta es muy especial Porque dice Collectors Edition O sea, es una cartera de colección Porque hay carteras de Judith Lieber Que las hacen todo el tiempo Y otras carteras que obviamente Solamente las sacan Como esta del carruaje Y como esta de las papas fritas, que está demasiado hermosa, quedó tan pero también utilizaron los amarillos perfectos, de leguas tú sabes que es una cajita de papas fritas, y tiene estas soguitas por acá, yo siempre lo utilizo con la soguita. a mí me da mucho miedo llevar las Judith Libre así en la mano, pero también se lo puedes quitar y la puedes llevar en la mano mi próxima Judith Libre, mis amores, cuando la vendedora la vio, enseguida me envió una foto y me dijo, creo que debes tener esta cartera, yo creo que lo hice porque en este canal casi siempre enseñamos cosas caras y cosas así muy luxury y ella pensó que esto pegaba conmigo y obviamente yo se lo agradezco muchísimo después me enteré que fue la misma cartera que estuvo utilizando Jennifer Lopez en la película Hustler puede ser, en donde ella es street que baila en el tubo y cosas de esa esta fue la misma cartera que ella utilizó así que era como que un poquito más especial, a mí me encanta utilizar eh, carteras y comprar cosas que yo sé que van a tener un valor en el futuro porque obviamente al ser esta una cartera un Prop en una película Siempre te aumenta un poquitico De lo que es el dinero Y esta es otra de mis carteras Que también cabe bastante Bastante, miren, aquí el celular Yo tengo ahora mismo el iPhone 14 Max Pro 14 Pro Y me cabe perfectamente En esta cartera Y tengo espacio todavía Para mis medicinas, Mi maquillaje Es como si fuera rectangular Si sí, tiene como unos espacitos así Porque obviamente Está imitando un stack De un billón de dólares Miren, me están llamando por teléfono Déjenme ver quién es Espérate Y después de ser Interrumpida Mis amores Le vamos a decir Bye bye A esta carterita Para darle la bienvenida A la próxima Tarán Y aquí tenemos A mi globo Terráqueo no, esto no es un globo terráqueo, ¿verdad? Este globo sí me acuerdo que salió en diferentes colores Y creo que de hecho, déjenme estar segura. Sí, es un collector's edition También es edición de coleccionista Es una cartera bastante incómoda de llevar Eso sí se los digo Aquí, aunque ustedes vean un espacio No puedes poner nada porque se te cae. Al ser tan redondita es bastante incómoda de llevar y ella obviamente también le puedes quitar la cadenita, la pudieras llevar en la mano, pero esto sí que sería súper incómodo de llevar en la mano. esta cartera no me le ha pasado nada. De hecho, yo creo que yo no... Yo he salido con esta cartera, creo que me la puse en una foto nada más. De hecho, miren, tiene... Hasta el plástico Porque nunca, nunca he salido con ella Como les dije un poquito incómoda de llevar Y me da un poco de miedo Mi animalito favorito es el cerdito Y Pushy me estuvo regalando Este cerdito tan bello Ay, Dios mío Yo sé que él me lo estuvo regalando O por unas navidades O por un aniversario Un momento de esos Donde él se encontró en apuro Y obviamente se le había olvidado La fecha importante Y él sabe que con una Judith Libre Él siempre va a quedar bien Así que me regaló este cerdito Este cerdito es súper cómico Miren, tiene una división, o sea, puedes poner Algo aquí y algo aquí Porque tiene esta división, ay no Es demasiado, demasiado tierno, creo que Este cerdito yo sí lo he utilizado No recuerdo Muy bien la ocasión para la que la utilicé Pero está en mi casa Y lo tengo en mi closet más bien Como de, como un adorno Como tengo todas las otras carteras Pero hay unas que parecen más cartera, entonces este Está como más adorno y es demasiado divino Es el cerdito que es mi animal favorito y aparte Es rosado que es mi color favorito, ¿Qué más yo puedo pedir. Y esta carterita que ven por acá es por conmemoración de mi perrita Marí, la chiquitina diva de mi casa y Pushi me la estuvo regalando también para algún aprieto de él que no tenía regalo, pues él me regaló a Marí y es una cartera demasiado especial para mí esta cartera sí la uso bastante esta cartera sí tiene como que más espacio pero desafortunadamente el espacio que tiene es como raro, porque imagínate, angosto por aquí, un poquito más ancho por aquí no sé cómo uno debe de meter las cosas aquí, entonces aquí obviamente un pintalabio, un candy algo así, más nada cabe y esta dice también collector's edition, o sea es de colección no creo que la tengan todavía en el website y esta le puedes quitar también lo que es estas cositas ven, la entran con los brochecitos que tienen y la puedes llevar en la mano. Y ahora les tengo algo súper interesante, mis amores. Y es que tengo dos Judith Liver nuevas. Nuevas, nuevecitas, nuevecitas. Y les voy a estar haciendo el unboxing aquí con ustedes. Ok, aquí tenemos esta primera. Estas dos me las estuve comprando yo mismo. O sea, fueron autos regalos míos para mí, para mi persona. Y fueron de Neiman Marcos. Las estuve encontrando en Neiman Marcos. Les cuento que Judith Liver está como que en cuatro ciudades nada más. New Delhi, Jakarta, Singapur y otro lugar más No hay ninguno en los Estados Unidos por lo que estuve leyendo Yo pensé que había en Nueva York, pero ahora mismo la puedes obtener en Niemand, en Saks y en tiendas así Esta la estuve obteniendo en Niman y no la he utilizado todavía Esta nuevecita no la había ni sacado de la caja, es un carro. Ver cómo es por dentro Yo no la he visto Se lo juro Esta me costó 5.995 Y es bueno Es un carrusel Déjenme decirles Que tiene buen espacio Pero ahora mismo Los celulares son muy grandes Pero en esta Yo creo que sí caben Un poquito más de cosas Porque es redonda Pero a la misma vez Es bastante anchita Los colores están Demasiado demasiado bellos Yo creo que Vino perfecta estas dos carteras las compré obviamente pensando en las fechas festivas de ahora en Navidad Esta creo que la voy a utilizar el 24 y la próxima que van a ver la voy a utilizar el 31 Y por aquí está la colección de las Kardashian-Jenner con Judith Lieber, mis amores Todas las hermanas, incluyendo a Kris también a la madre, estuvieron haciendo una cartera inspirada en ella Esta que yo compré fue la de Chloe. creo que la de Kylie era un trueno un rayo, la de Kendall era un perrito, eh, la de Chris era santa porque es una colección especial para, para ahora, para Navidad. La de Kim no recuerdo qué era, pero yo me quedé con esta y la amé, la amé desde que la vi. ¡Tarán! Es un pote de oro, es un cubo lleno de oro y esta costó también $5,995 dólares, se llama Bucket. Entonces tiene este símbolo de dinero, muchas moneditas por acá Se aprieta y lo abres y obviamente aquí no te cabe absolutamente nada Miren cómo viene la cadenita La cadenita viene adentro de esto ¡Ay, mira! ¡Está firmada por Chloe! Seguro todas traían la firma ¡Ay, qué cartera tan especial esta! Y obviamente dice Collector's Edition y todo eso y esta yo creo que no voy a usarla con la cadenita, yo creo que la voy a llevar así mismo, como viene el cubito, así que tenemos dos nuevas niñas a nuestra colección y si son dos carteras que les vamos a decir, ¡Bienvenida a la familia! Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video que yo siento que ha quedado largo, largo, largo como del tamaño de un maja, díganme allá abajo cómo les van gustando todos estos videos que les he puesto hasta hoy, déjame allá abajo también tus ideas que quieres ver en el canal en estas navidades, los quiero, los amo los adoro, y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado